Eh, muy bienvenidos a este foro que hemos organizado, por un lado el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y por otro lado la Asociación eh, Libertas, Legalitas y Veritas, no, no en este orden, que nos acompaña aquí también su director eh, Fernando Maura. Un, una jornada, un debate, un foro que trata sobre la estrategia exterior para España. Creo que en un momento muy interesante, en un momento de muchos cambios, de muchas transformaciones, en la que todos los países se están resituando en el escenario internacional y España sin duda debe hacerlo también. Para abordar esta cuestión tenemos hoy a tres, eh, diría que excelentes ponentes, desde perspectivas eh, diferentes, pero todos ellos con una larga trayectoria. En primer lugar, contamos con el embajador Nicolás de la Parte, Nicolás Pascual de la Parte. Él tiene una larga carrera diplomática ya eh, porque, aunque es joven, empezó ya como diplomático en el año 1988 y empezó con un tema sencillo, que era el tema de Gibraltar en el Ministerio ah, ah, claro. de Asuntos Exteriores. Eh, después, yo creo que ha tocado prácticamente todos los palos de la política exterior, porque a lo largo de sus destinos ha, ha tocado el tema del comercio internacional, por supuesto, de manera muy insistente, los temas de seguridad, eh, ha trabajado en la cuestión latinoamericana, las relaciones con Latinoamérica. Ha trabajado Unión Europea eh, y actualmente es embajador especial para ciberseguridad y conflictos híbridos, que yo creo que es de las cosas más novedosas que tenemos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en, y en el panorama. Ha sido embajador de España en la OTAN. Eh, también represent embajador representante ante el comité político y de seguridad de la Unión Europea. Y eh, has tenido otros destinos, pero quiero destacar su paso tanto por el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores como asesor, eh, como su paso por presidencia de gobierno, lo cual creo que le da una visión muy omnicomprensiva de lo que es nuestra, nuestra política exterior. Eh, y quizás dejo para el final lo más importante, y es que es colaborador del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Y nos sentimos especialmente honrados de contar con su colaboración, con sus eh, papeles y con su contribución. Eh, sin más, voy a dar la palabra y hago las presentaciones conforme vaya dando la palabra al resto de intervenientes. Así que, eh, Nicolás, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Y ante todo, muchas gracias... ...a la Universidad Francisco de Vitoria por organizar estas jornadas... ...que tengo entendido tendrán continuidad eh, sobre una política exterior para España. Eh, muchas gracias por tus palabras introductorias. Me siento muy honrado de estar rodeado por eh, eh, Rupert y por Antonio Caño... Eh, ...que serán seguramente mucho más, mucho más sabios que yo a la hora de abordar este tema. Ante todo, quisiera destacar que cuando hablamos de una estrategia de política exterior... Eh, yo entiendo, te da concepto como un concepto estratégico, no como otros lo han entendido como un ejercicio académico en la cual, a través de principios sectarios o de adoctrinamiento, tratan de proyectar en el exterior las doctrinas, como digo, los principios y los planteamientos ideológicos. Eso no es una estrategia, una estrategia estrategi ha eh, de tener un carácter operativo y ha de ser útil para los que la van de aplicar, es decir, los actores de la política exterior española en el extranjero, los diplomáticos, los técnicos comerciales del Estado, es decir, todos aquellos que representan a España en el extranjero. Si no es útil para ellos una estrategia exterior puede ser un ejercicio académico más o menos eh, retórico, útil, pero de poca utilidad práctica. Por tanto, eh, yo entiendo que aquí hemos de ser bastante claros en, los, en las dos horas que me has dado para intervenir. Eh, decir claramente que España, ante todo, ha de tener una política exterior autónoma. Es decir, nos hemos de comportar y reconocernos como lo que somos, como una potencia media con intereses globales. Y cuando digo una política exterior autónoma significa no hacer seguidismo de nadie, sino defender nuestros principios y nuestros intereses. Y, por supuesto, utilizar la cooperación y la colaboración con nuestros amigos y aliados en el seno de la Unión Europea, en el seno de la OTAN y en el seno de otros organismos internacionales, como multiplicador de nuestra fuerza exterior y como multiplicador de nuestra proyección exterior. Rápidamente, desde el punto de vista horizontal, eh, estamos, como todos sabemos, en un momento que no es una, una, no es una era de cambios, sino es un cambio de era. Un cambio de era en el cual estamos asistiendo al derrumbamiento del orden liberal democrático salido de la Segunda Guerra Mundial, basado en normas, basado en el derecho internacional, que tenía como centro de gravedad las Naciones Unidas para organizar las relaciones internacionales. Y vamos a un, a un nuevo orden cuyos perfiles todavía no están. No están, no están definidos. Es decir, como decía eh, Ortega, lo, lo, lo antiguo eh, no, no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y, por tanto, como digo, estamos en una época de indefinición en la cual los paradigmas estratégicos tradicionales salidos de la Segunda Guerra Mundial ya no nos valen del todo. ¿Y qué es el cuál es el panorama en el cual nos encontramos? Básicamente, es un mundo, mundo multipolar en la cual la fuerza del derecho eh, se está sustituyendo por el derecho de la fuerza y se vuelven las dinámicas de las esferas de influencia, de las relaciones exteriores basadas en la influencia y en la fuerza. Deciros claramente que no existe un orden internacional dado, un orden, nacional, un orden internacional lógico o natural. Lo natural internacionalmente es el caos. Las épocas en que ha habido un orden claramente definido han sido las menos. Kissinger, en su famoso libro en China, dice que evidentemente... Un orden internacional dado es el resultado de las fuerzas que están en conflicto. Es decir, es el decantamiento, como un buen whisky escocés de 25 años, un decantamiento objetivo de las fuerzas que están en conflicto y de los intereses que están en conflicto. De esa distribución del poder y de esas relaciones de fuerza se, eh, se decanta un orden internacional bipolar cuando los Estados Unidos enfrentaban en a la Unión Soviética, unipolar cuando se implosionó en la Unión Soviética y ahora multipolar cuando están emergiendo otras potencias como China, como la India, como Turquía, etcétera, etcétera. Por tanto, el orden internacional es la constatación de la distribución del poder y de las relaciones de fuerza existentes de hecho. Por eso cuando decimos que queremos un multilateralismo eficaz, que es lo que queremos todo un multilateralismo eficaz basado en reglas, en leyes, en derecho, no porque lo digamos se va a producir, sino si realmente las grandes potencias hegemónicas que tienen la capacidad de perfilar ese nuevo orden ...asimilan y aplican esos principios que nosotros predicamos. Pues bien, desde el punto de vista económico, como digo, España y político... ...España es una potencia media con pretensiones de proyectarse en el mundo... ...y ha de apostar por todas aquellas tendencias que sean a favor de la libertad de, de, de circulación... ...de bienes y servicios. España tiene es una, una economía muy abierta. El 70% de su PIB es la suma del, del sector exterior, importaciones más exportaciones con lo cual estaremos siempre a favor de economías abiertas, del mercado abiertos y de la libre, la, la libre en empresa, la libre iniciativa. Eh, desde el punto de vista de la seguridad, hemos de ser conscientes de dónde estamos. España está en una situación geoestratégica muy delicada, puesto que somos la frontera sur de la Unión Europea de Europa y estamos frente a una zona inestable, muy vulnerable, que es el Sahel y el Magreb. Por tanto, hemos de ser conscientes de ello, y a llegar los recursos económicos, financieros y humanos para garantizarnos la soberanía estratégica en temas de defensa, que ha de ser una parte, lógicamente, de la OTAN y de la Unión Europea, que, como dije antes, son multiplicadores de la Fuerza Nacional Española. La política exterior española, las prioridades son realmente sencillas porque son las mismas desde los Reyes Católicos, que ha sido el destino es Europa, la vocación histórica es Iberoamérica y la proyección es Mediterránea. Y desde el punto de vista defensivo de seguridad, España tiene una misión clara, que es mantener el eje eh, Canarias-Estrecho-Gibraltar junto con el Reino Unido-Baleares. Ese es el eje fundamental, marítimo y aéreo, que somos nosotros responsables de mantenerlo en caso de, de conflicto en Europa hasta que vengan los Estados Unidos para, eh, eh, para reforzar el frente atlántico. Pues bien, si la política exterior española, como digo, es bastante sencilla en estos tres ejes, al atlántico ...al Mediterráneo y Europa... ...ahora hay que añadir también África... ...porque África es el continente del futuro... ...en el cual España puede jugar un gran papel... ...al ser el puente entre Europa y África... ...al tener una economía con una, eh, con una tecnología media... Muy, ...muy apta para las economías de África... ...sobre todo de África Occidental... ...y por supuesto están presentes... ...en los grandes mercados de Oriente... ...de Asia y del Pacífico... ...se dice que estratégicamente el punto de gravedad... ...ha, ha, ha migrado desde el Atlántico hasta Asia Pacífico... ...si eso es así... Los europeos y los españoles tenemos que tomar buena nota de ello y garantizar nuestro valor añadido en la relación con Estados Unidos. Si Estados Unidos está volcado ahora en el Pacífico y en, el y en, el y en Asia, el segundo, el el el el teatro europeo, el teatro atlántico, ha perdido importancia estratégica. Somos un segundo teatro, no somos el teatro principal de los intereses norteamericanos. Por tanto, los europeos y los españoles tenemos que demostrar que tenemos un valor añadido en esa relación transatlántica. Rápidamente, eh, si pasamos al tema, a los temas eh, telegráficamente, a los temas geográficos, en Europa, como digo, tenemos que ser locomotora en las vanguardias de integración europea, pero no más Europa, sino para qué queremos más Europa, una unión fiscal, una unión bancaria, más mercado interior, una Europa de la defensa, una Europa con tecnología propia, con una base tecnológica e eh, industrial propia… ...para tener una autonomía, una estrategia de autonomía propia de Europa... ...que no es incompatible para nada con el vínculo transatlántico con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos es fundamental para Europa. Sin, Europa, sin Estados Unidos, Europa y España no, no se pueden defender... ...y por tanto hemos de vigorizar al máximo esa relación con Estados Unidos... ...y combinar el nuevo concepto de autonomía estratégica europea... ...con la revigorización del vínculo atlántico. Con respecto a América Latina... Tenemos una responsabilidad histórica y unos intereses evidentes y, por tanto, tenemos que tener una presencia mucho mayor de la que tenemos actualmente. Estábamos hablando antes, justo de empezar esta, esta, este, esta conferencia, del peligro que tienen muchos países hermanos latinoamericanos con las políticas identitarias, las políticas de negación, que ponen en cuestionamiento el verdadero ser de Latinoamérica, que es, son estados multiculturales de hace 400 años, lo que, es una, lo que era una ventaja comparativa tener una... Un estado multicultural, si aplicamos las políticas identitarias radicalmente que están en boga, corremos el riesgo de desquiciar des, de totalmente los países latinoamericanos y España no puede permitir eso. Hemos de estar más presentes desde el punto de vista político económico, favoreciendo la integración regional y sobre todo los intercambios y la inversión económica. Con respecto a África, como digo, España ha de utilizar su posición estratégica como trampolín para invertir ...a medio y largo plazo en, en, en África y en los países africanos... ...y evitar la migración masiva y irregular de sus poblaciones... ...hacia Europa en la medida de lo posible. En el Mediterráneo, que lejos de ser un espacio de paz, de estabilidad y de prosperidad... ...como hemos dicho durante mucho tiempo en el proceso de Barcelona... ...y en todos los esquemas y arquitecturas multilaterales... ...se ha convertido en un espacio de inseguridad... ...a través del terrorismo yihadista y a través de las migraciones irregulares. Son las dos grandes amenazas y los dos grandes peligros que nos vienen del sur. Pues bien... Nada de lo que pasa en el Mediterráneo no es ajeno a España. Por tanto, si el Mediterráneo no es estable, si no es próspero, y no es seguro, no lo sabemos nosotros de ninguna de las maneras. Con respecto a Rusia, lo que tenemos que tener, eh, desde el punto de vista español, es la iniciativa dentro de la Unión Europea para crear una estrategia con respecto a Rusia, porque no la tenemos. Tenemos un modus vivendi instrumental, que se, que se basa en dos, en dos patas, eh, sanciones económicas y diálogo crítico. Pero eso no es una estrategia. Es un modus instrumental, no es una estrategia finalista. ¿Qué queremos con Rusia? Eh, contenerla, aislarla, eh, negociar con ellos. Tenemos que definirlo claramente con nuestra estrategia como se hizo durante la, la Guerra Fría, el famoso telegrama largo de George Brennan, en la cual se decidió claramente que la OTAN y Estados Unidos tenían como objetivo, estratégico con Rusia, la contención. Mientras no tengamos el objetivo claro, es muy difícil articular una política con respecto a Rusia con sentido. Dentro de la OTAN solamente Estados Unidos tiene la iniciativa para hacer esto y dentro de la Unión Europea correspondería a Alemania la iniciativa. Pero España, como digo, debería de estar en la vanguardia eh, apostando por una estrategia con respecto a Rusia. Con respecto a Asia, si es verdad, como lo es, que el centro de gravedad estratégico ha migrado desde el Atlántico, Asia, Pacífico, España tiene que estar presente en los grandes mercados, pero también en las estrategias de pacificación y estabilización de ese área, ya sea a través del ASEAN o a través del ASEM, que es el, el, la, la arquitectura de cooperación de Europa con Asia-Pacífico, ASEAN en es la estructura de arquitectura, de la, la arquitectura regional, de integración regional. Pero ahí claramente tenemos que ir también de la mano de nuestros amigos norteamericanos. O sea, en el Asia y en Pacífico nosotros somos muy poca cosa sin, sin Washington. Resumiendo, creo que ya he consumido mi tiempo, una estrategia exige por parte de España reconocer que somos una potencia media con intereses globales a lo largo y ancho del mundo, tenemos que identificar claramente nuestros objetivos y nuestras metas, identificar las políticas para desarrollar esos objetivos y los recursos humanos y eh, estructurales dentro de la administración para llevarlos a cabo. No nos queda mucho tiempo para hacerlo y, sobre todo, y con esto quisiera terminar, la política exterior es, por excelencia, una política de Estado en la cual hay que buscar consensos entre las fuerzas políticas, porque no cambia la política exterior, la posición geoestratégica de España, la geografía y la historia no cambia con los gobiernos, es permanente. Y por tanto, si hay una política de Estado que merezca la pena, es la política exterior. Gracias. <risa> Muy bien, embajador. Pues muchísimas gracias eh, por esta visión tan global de, de España como una potencia media con, con proyección global o con pretensión, al menos, de proyección global. Eh, he, he omitido al, antes algo muy importante y es que estamos celebrando este debate gracias a que nos ha patrocinado eh, la Secretaría de Estado de la España Global, precisamente, ah. para poderlo para poderlo celebrar. Y quiero agradecer en nombre de la Universidad al Ministerio de Asuntos Exteriores eh, esa, esa facilidad, ¿no? Eh, se ha tenido además a las dos horas que le habíamos asignado y, y esto nos va a permitir luego tener un debate porque yo creo que él ha planteado muchos temas y, y algunos de ellos sin duda darían para, para tener un debate casi monográfico ¿no? sobre cada, cada una de las cuestiones y ahí me permito animar a los alumnos eh, de la universidad que nos acompañáis hoy a que seáis activos y participéis después en el debate que espero que nos dé algo de tiempo. Eh, nuestro segundo eh, ponente esta tarde es Javier Rupérez. Yo creo que todos eh, conocéis a, a Javier Rupérez porque tiene una larga trayectoria. Eh, yo he tenido la suerte y el privilegio de colaborar con él en, en algunos asuntos, especialmente cuando él era portavoz eh, de defensa y de asuntos exteriores en el Congreso de los Diputados y también organizando alguna, algún evento en, en su calidad de presidente de la Fundación Humanismo y Democracia Hace ya algunos años, Javier, pero, pero me acuerdo con mucho cariño de, esa, de esas etapas. ¿no? Eh, Javier Rupert tiene una triple dimensión. Eh, es un diplomático, eh, pero también tiene una dimensión política, aunque él no hace mucha gala de ella, y también tiene una dimensión académica actualmente. Como diplomático eh, ha sido muchas cosas. Ha sido, lo comentábamos antes de entrar, embajador en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, durante además la, un momento histórico, la conferencia de Helsinki. Eh, fue, eh, teníamos una duda sobre si primer segundo embajador en la OTAN, eh, él dice técnicamente segundo, pero realmente el primero casi ejerciente como tal embajador en la Alianza Atlántica. Eh, ha sido también director del gabinete del ministro de, de, de Asuntos Exteriores en plena transición del, del ministro Oreja y... Y además, eh, de todos estos puestos, eh, en la última etapa, también como embajador en Washington, eh, un, yo creo que muy activo y muy brillante embajador en Estados Unidos, eh, y, y después cónsul en Chicago. Pero eh, eh, después de esta etapa diplomática tan amplia, prolongó eh, como presidente del Comité de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas, en una posición, eh, después de los atentados del 11 de septiembre, muy estratégica y, y muy clave. O sea que, en, en, en, como diplomático, yo creo que ha tenido una carrera muy dilatada, muy brillante y nuevamente muy, eh, con, con muchas visiones distintas de nuestra política exterior. En su dimensión política ha sido diputado, ha sido senador, eh, ha sido presidente de las asambleas parlamentarias de la OSCE y también de la OTAN. Eh, ha sido presidente de la Internacional Demócrata Cristiana. Eh, y ha sido eh, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados eh, y jugó un, un papel, eh, yo creo que muy muy relevante en el proceso de, eh, de unificación y de integración del centro derecha español que, que resultó decisivo en el nacimiento del Partido Popular. Él eh, fue un militante muy activo en la Unión del Centro Democrático, pero pero yo creo que fue uno de los, también de los artífices que permitió ese, ese, esa unificación del centro derecha en España. Eh, quizás eh, como político yo destacaría que fue uno de los arquitectos de la reintegración de España, de la España democrática en la sociedad internacional y en las grandes organizaciones del mundo occidental. Y no me extiendo porque, claro, es que el currículum de Javier daría para que le suplantara su conferencia, pero como académico, aparte de autor de muy numerosos libros, eh, actualmente es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y un colaborador habitual de esta universidad a través del Instituto Atlántico y en distintas eh, actividades. Eh, es una persona al margen de todas estas dimensiones, ¿no? diplomático, político... Eh, académico, es eh, un demócrata de los que lo ha demostrado. Eh, por defender sus ideas estuvo secuestrado por la organización terrorista ETA y siempre ha dado un testimonio ejemplar de defensa de la libertad, de defensa de la democracia, eh, en esa ocasión a un riesgo de su propia vida. Así que Javier, es un lujo y un privilegio tenerte aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias Ignacio. Abrumado me dejas. <risa> Uh, y gracias, gracias por, por tenerme aquí en esta excelente compañía y gracias a todos ustedes por estar con nosotros ¿no? bueno, es, es difícil no estar de acuerdo con, con lo que ha dicho Nicolás eh, que por otra parte es uh, un brillante diplomático diplomático en activo que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que conoce muy bien cuáles son los detalles de esa proyección de política exterior de manera que no, no estoy completamente de acuerdo con él en alguna de las uh, afirmaciones que ha he hecho, y luego lo diré. Pero en lo fundamental, uh, en lo fundamental es, es una excelente exposición de lo que es la política exterior española, de lo que debe ser la política exterior española. Y, por otra parte, me honro con su, su amistad y con su presencia aquí. Quería referirme a dos o tres aspectos que me parecen básicos de la noción de la política exterior y de la política en general. En primer lugar, quería decir algo que me parece evidente y que no es desgraciadamente muy tenido en cuenta por todos los planificadores de la política en general. Y es que política interior y política exterior son dos aspectos de la misma moneda. Y en el fondo la política exterior en gran parte depende de la política interior. De manera que, eh, cuando tenemos una política interior que refleja una sociedad, una ciudadanía que está básicamente conforme con los planteamientos políticos y constitucionales que la unen, con una sociedad que al mismo tiempo es eh, respetuosa, con los principios básicos de respeto al orden, al orden jurídico, tanto nacional como internacional, con una economía, digamos, pujante, que funciona adecuadamente, y que convierte al país en un elemento efectivamente significativo desde el punto de vista económico internacional, podemos tener una política exterior digna de tal nombre. Cuando eso no ocurre, no tenemos una política exterior que corresponde a nuestros deberes, a nuestras necesidades, o a nuestros planteamientos. Eh, al fondo, en el fondo, no tenemos la política exterior que queremos, sino la política exterior que debemos o que podemos yo creo que en la misma historia de España es perfectamente discernible cuáles son los momentos en donde hemos tenido una política exterior que realmente correspondía a una sólida política interior y cuando eso no se daba de una manera suficiente. Hay que recordar los momentos, los años, los decenios del franquismo para constatar que al final acabó el franquismo no tenía la política exterior que quería, sino simplemente la política exterior que podía, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que tener permanentemente en cuenta. Permanentemente en cuenta porque hay en estos momentos toda una serie de aspectos en los cuales no quiero insistir, pero que revelan que efectivamente podíamos tener una política interior más sólida, más coherente, más pujante, más proyectiva y, consiguientemente, una política exterior que asegurara el, el, el, puesto, el puesto al que se refería Nicolás Pascual de la Parte y que realmente es el que nos gustaría tener. En segundo lugar, yo creo que tenemos que tener en cuenta también las diferencias o las complementaridades entre lo bilateral y lo multilateral. Afortunadamente, como bien recordaba Ignacio, desde el, momento, el primer momento de la transición hemos ido construyendo una política exterior fundada fundamentalmente sobre dos elementos multilaterales. Uno es la Unión Europea, en su momento era la la, la, un, digamos el proceso de unificación europea y por otra parte era la OTAN. En el fondo eran los grandes proyectos que nos faltaban para que este país fuera un país como los del entorno, como solíamos decir en aquel momento, y que consiguientemente participara de los grandes proyectos económicos y políticos de la Unión Europea al mismo tiempo de los grandes proyectos de seguridad políticos y defensivos de la OTAN. Eso lo conseguimos tempranamente y de, de, en cualquier tipo de definición que pudiéramos hacer de cuáles cuál son los elementos básicos de la política exterior española, nos tendríamos que referir a esos dos ámbitos multilaterales. Sin embargo, yo creo que tendríamos que reflexionar también sobre la bilateralidad en el seno de la multilateralidad. En el sentido de que nada nos impide que incluso siendo miembros de la Unión Europea o de la OTAN en el conjunto general, sin embargo, tengamos relaciones específicas, especiales, más profundas con algunos de sus, de sus miembros, cosa que no ha ocurrido. Si miramos a la evolución de unos y de otros, nos damos cuenta que efectivamente existen países que, además de pertenecer a esos dos ámbitos, tienen relaciones específicas y especiales con otros miembros. Nosotros no lo tenemos, no lo hemos cultivado y lo deberíamos cultivar de una manera que podríamos diseñar de una manera más o menos más o menos convencional en este momento pensando, por ejemplo, ¿por qué no construimos una relación específica con Alemania? No es que tengamos malas relaciones con Alemania, pero deberíamos tenerlos mejores, es decir, construir una bilateralidad, casi una relación de alianza entre España y Alemania. ¿Por qué no tenemos una relación específica con ninguno de los países del este de Europa? Aquellos que estuvieron, eh, que pertenecieron bien como miembros de la Unión Soviética, bien como miembros del Pacto de Varsovia, a todo aquel mundo eh, prosoviético. ¿Por qué no desarrollamos la posibilidad de una relación específica bilateral, casi de alianza con Polonia, por ejemplo, o con los países bálticos? ¿no? ¿Por qué no hacemos exactamente lo mismo también en el seno de la OTAN con otros países miembros de la OTAN? ¿no? ¿Por qué no relacionamos también de una manera específica dentro de la Unión Europea con Suecia? ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que, que plantear de una manera eh, diferente. ¿no? Está muy bien Está muy bien, Está, tenemos que seguir perteneciendo a esas dos entidades. Tenemos que seguir pensando que esas dos entidades reflejan lo fundamental de nuestra pertenencia exterior. Tenemos que explorar, creo yo, las posibilidades de esas relaciones bilaterales con aquellos países con los cuales deberíamos o podríamos o pensaríamos que sería posible desarrollar esas relaciones de, de alianza. Eh, lo cual no quiere decir que alteremos eh, la relación que tenemos con la Unión Europea y con la OTAN, lo cual quiere decir que dejemos de ser pasivos, participantes en las dos, uh, en las dos instituciones, en lo cual generalmente se nos acusa. Y yo creo que con cierta razón. debiéramos ser mucho más activos, mucho más proyectivos y repito, y me refiero al principio, siempre que naturalmente tengamos una conciencia clara de cuál es la potencia de nuestra política interior y actuemos en consecuencia. El tercer aspecto tiene que ver con la defensa. No hay política exterior sin una política de seguridad. Y la política de seguridad tiene que ver fundamentalmente con las capacidades de defensa. Todos sabemos que en este momento hablar de defensa no es muy popular. Todos sabemos que recordar a la ciudadanía española que al fin y al cabo la defensa tiene que ver con las Fuerzas Armadas y consiguientemente con la misión de las Fuerzas Armadas que es defender los intereses nacionales en el caso de que fuera necesario y eso envuelve, entre otras cosas, el uso eventual de las armas, que nadie quiere, pero al mismo tiempo también tenemos que recordar cuáles son los papeles que tenemos, que todos los países eh, eh, confían a la capacidad disuasoria. Y hay que recordar que desde ese punto de vista hay unas medidas que la OTAN recomienda a sus miembros, y es que en estos momentos eh, se, cada uno de los países miembros de la OTAN dediquen a, a sus necesidades de defensa por lo menos el 2% de su producto interior bruto. En mis tiempos, cuando yo era embajador en la OTAN, el porcentaje era el 3%. Naturalmente eran los tiempos de la Guerra Fría, en donde había unas necesidades defensivas y disuasorias mucho mayores, se ha bajado al 2%. España en este momento está en el 0,9% de gasto de defensa de su producto interior bruto. Somos el penúltimo de los 27 países miembros de la OTAN, el último es Luxemburgo. Me parece que no es una comparación especialmente exitosa, yo diría. ¿no? Yo ya sé que eso es complicado, no se trata pura y simplemente de aumentar el porcentaje, sino saber exactamente dónde colocamos ese porcentaje, hay que colocarlo en las Fuerzas Armadas. Hay que saber exactamente para qué sirven las Fuerzas Armadas, que es para la defensa de los intereses nacionales. Y, consiguientemente, también eh, evitar aquellas cualificaciones que se hacen fundamentalmente de algunos medios de los Estados Unidos, en donde se critican eso que se llaman los free riders, ¿no? aquellos que participan de una organización sin pagar el precio del, del transporte. ¿no? Y yo creo que si no tenemos en cuenta esos tres aspectos, será muy difícil que efectivamente construyamos la política exterior que debemos y que queremos construir. Sabemos perfectamente dónde estamos. Esas son las nociones básicas de la geopolítica. Nicolás se ha referido muy claramente a ellos. Creo que también eh, debemos saber quiénes somos. Yo creo que desde ese punto de vista, eh, la, el, la referencia al, al mundo hispanoamericano, somos hispanoamericanos, es absolutamente fundamental. Yo creo que también está básicamente claro qué es lo que queremos. Queremos un mundo regido por normas multilaterales, queremos un mundo regido por el respeto a los derechos humanos y a las, funda y a las libertades fundamentales. Queremos un mundo en donde impere la democracia, queremos un mundo en donde haya una economía de mercado que permita la prosperidad de unos y de otros, ese es el mundo que queremos. Pero si no somos capaces de articular una debida política interior, si no somos capaces al mismo tiempo de diversificar nuestras relaciones eh, en el seno multilateral, multilateral de las, de las entidades multilaterales, si no somos capaces de afirmar una capacidad seria de defensa, todos esos argumentos, que son perfectamente, perfectamente comprensibles, eh, serían de difícil puesta en práctica. Y quería simplemente señalar una pequeña disidencia con lo que decía Nicolás. Claro que estamos en un mundo diferente. Este mundo no es... El mundo del año 82, cuando España entra en la OTAN, que, hay, que es una fecha que hay que recordar. No es el mundo ni siquiera de 1991 o 1989, cuando cae el muro de Berlín, o 1991, cuando, cae, eh, cuando desaparece la Unión Soviética. Ni siquiera es el mundo posterior al 11 de septiembre del año 2001. Es un mundo ligeramente diferente. Pero yo creo que afirmar de manera tajante el que ha desaparecido por completo el mundo, digamos, de, la, de las convenciones internacionales liberales, no sé si estoy expresando mis propios deseos más que las realidades, pero yo me mantendría un poco, un poco en la distancia. Yo creo que es importante mantener el mundo que ha sido capaz de evitar una tercera guerra mundial desde 1945 y pensar que al fin y al cabo todo ese mundo de prosperidad, de entendimiento, de paz, de estabilidad que hemos construido, es precisamente el que evita que cualquier tipo de conflagración universal vuelva a aparecer. Pero en fin, es un, una punta, un apunte con el cual pues, podemos también discutir, pero sin que ello me impida estar básicamente de acuerdo con lo que decía Nicolás. Y nada más, muchas gracias. Esos son mis, uh, mis planteamientos iniciales. Muy bien, pues muchas gracias Javier. La verdad es que es un gusto escucharos y además en un, yo creo que se habla poco de política exterior, incluso en el mundo universitario de política exterior española hablamos poco y escucharos a vosotros dos siempre es un, un placer y habéis hecho muchas cosas interesantes has abierto ese debate, ¿no, Javier? Si el mundo, el orden liberal internacional está muerto o todavía lo podemos, eh, lo podemos mantener y, y de esta crisis puede incluso salir fortalecido, ¿no? Si, es que, si, si, es que, si, si eso es posible, ¿no? Eh, después de estas dos intervenciones de dos actores de la política internacional, Nicolás en activo, Javier con su perspectiva de, de tanta experiencia histórica, eh, vamos a nuestro tercer ponente, que no es un no es estrictamente un actor, es un observador de la, de la política exterior española, pero un observador muy cualificado, él es un periodista. Es, en este caso, Antonio, tú me corregirás, pero él es más unidimensional, ¿no? tú eres periodista y, y esencialmente periodista. ¿no? Sí, ya, ya ya puedo tomar la palabra si quieres. Un, un periodista de mucha trayectoria, porque empezó en la agencia EFE en 1980, eh, ya ocupándose como redactor... ...de temas de, de política exterior, de, de temas de, de relación sí. internacional, ¿no? en el área de, de internacional. Después ya en el 82 eh, eh, ha desarrollado prácticamente toda su carrera en, en el diario El País, que a ver, no, no quiero decir nada inconveniente, Antonio, pero el diario El País durante muchos años era un poco el, el diario de referencia internacional, es decir, que en otros países, en otras embajadas... Lo que se leía, principalmente, claro. era, era el diario El País, ¿no? Eh, él ha, hecho, ha, ha pasado por muchos, eh, muchos puestos, muchas responsabilidades dentro del diario hasta ser nombrado director en el año 2014, pero fue eh, corresponsal en, en numerosos países, la mayoría latinoamericanos. Eh, fue redactor jefe de Internacional, fue corresponsal en Washington durante mucho tiempo, y creó la edición eh, América del, del diario. ¿no? Eh, muchas cosas más, o sea que el, sí. ya, ya yo creo que lo ha sido casi todo ¿eh? <risa> en el área internacional. <risa> eh, actualmente yo le escucho en las tertulias de Onda Cero, eh, hablando también en muchas ocasiones de política exterior. Siempre y... que puedo, porque no les interesa mucho, pero yo trato de introducirlo. <risa> no, no, tú, tú insistes, ¿eh? tú metes, metes cuña con sí. el tema de política exterior, y nos dice además que está escribiendo un libro eh, y además está viendo eh, pues nuevas, nuevas oportunidades para seguir activo en este mundo del periodismo y especialmente, entiendo, Antonio, dedicado a los temas de política exterior. Así que me parece que es un complemento ideal a las dos intervenciones anteriores en, desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Sí, sí. Eh, eh, gracias, gracias eh, Ignacio por la invitación. Decías que el país efectivamente es... Eh, ha sido durante muchos años un referente para quien observaba nuestro país. Y una de las cosas de las que más eh, orgulloso me siento de la etapa en que fue director fue la decisión de, de traducir al inglés durante, durante el periodo más crítico del problema en Cataluña, de, del levantamiento independentista en Cataluña, traducir al inglés muchos de nuestros editoriales y artículos que tuvieron un éxito extraordinario porque eh, era el material que circulaba entre, entre embajadas y, y periodistas extranjeros. Y, mm, eh, curiosamente, aunque pueda parecer insólito, muchos de los periodistas extranjeros que cubren España no hablan español o hablan mal eh, español, como ocurre con algunos diplomáticos extranjeros. Y en general el desconocimiento, y este es un aspecto que no voy a tratar ahora, pero que quizás forma parte del argumento de este debate el desconocimiento internacional sobre España es bastante eh, llamativo. En eh, España se conocen internacionalmente cuatro tópicos eh, baratos, superficiales, y, y, eh, y eso lo hemos pagado bastante caro durante el conflicto en Cataluña, que, en el que si España no consiguió una, un apoyo más nítido, más claro, más rotundo y más temprano, es porque la mayor parte de los medios eh, extranjeros y gobiernos extranjeros desconocían realmente la dimensión, el trasfondo del problema. Pero bueno, no me voy a extender en ese aspecto, pero me alegro que lo hayas mencionado. Yo te dije antes cuando veía que se iba a hablar eh, el último, porque eh, la ventaja que tiene hablar el último es que ya lo han dicho todos, los que han hablado antes que tú, y por tanto tú puedes limitarte a despachar algo brevemente, y eso es así mucho más si los que te preceden en uso de la palabra, son dos embajadores tan ilustres como eh, Javier y, y Nicolás. Y no lo digo por la cortesía de que están sentados delante de mí, es que de verdad quiero que todos los presentes eh, sean conscientes de la dimensión y de la talla de dos profesionales de la diplomacia y, y, y en el caso de Javier también de la política como son eh, Javier y Nicolás, que lo saben todo y que y que han dicho todo lo, lo relevante sobre este asunto. Yo voy, digamos, a abrir un ángulo más periodístico, que es, que es lo mío, y por tanto más ligero y más superficial, que es lo mío, y, y voy a decir algunas de las cosas que ellos han dicho y a complementarlo, como tú decías, Ignacio, con alguna experiencia personal, porque yo eh, he vivido la política exterior española, la he vivido directamente porque he viajado... Por todo el mundo, durante 40 años de, de carrera he cubierto eh, casi todas las crisis que cualquiera puede tener en la imaginación, desde, desde los altos de Ayacucho hasta el trópico en Manila, con la caída de Marcos o la sublevación de Sendero Luminoso. Y lo que hay en medio, pues casi todos los conflictos que tenéis en mente, las guerras del Golfo y todo lo que se puede conocer de América Latina. Eh, eh, quizás soy uno de los pocos periodistas en activo que conocen todos los países de América Latina. En todos, en algún momento del pasado, he tenido que cubrir una elección, un levantamiento, un golpe de Estado, una guerrilla. Y en todos esos movimientos pues he convivido con la política exterior española, que muchas veces es obtener información de sus diplomáticos, eh, eh, hablar con los que nos representan, en España y que la mayor parte de las veces nos representan muy bien y hacen unos esfuerzos eh, impresionantes con muy pocos recursos que así siempre somos en cualquier país al que vas una de las embajadas con menos recursos eh, y suelen ser al mismo tiempo de los menos recursos de las embajadas que mejor caen y que mejor se mueven en esos países y que más ayudan a los ciudadanos españoles que caen por allí y al menos esa es mi, mi experiencia. Eh, una estrategia de política exterior, y, y aquí viene la parte algo más crítica de esto, supondría que eh, se elabora una estrategia para tener una política exterior. Y se supone que tienes una política exterior. Desde mi punto de vista, eh, ahora trataré de explicarlo mejor, España en este momento, en este momento no quiere decir que, que, que es algo que recién ocurre. ...lleva ocurriendo... ...pero España carece de política exterior... ...en el sentido de política... ...en la parte de política... ...de que la política eh, presupone... ...que tienes un objetivo, un fin... ...y que para eso instrumentas unos medios... ...y movilizas una serie eh, de recursos... ...desde ese punto de vista yo creo que... ...desgraciadamente España carece de política exterior... ...España afronta algunos problemas de política exterior de forma eh, improvisada por lo general eh, y va saliendo del paso en política exterior. Mm, desafortunadamente, desde mi perspectiva, poco más. Si nosotros mm, trasladamos el debate sobre política exterior al público, al público que está con nosotros y preguntamos qué recuerdan ustedes, qué acontecimientos de política exterior en los últimos meses les han llamado la atención o han debatido ustedes entre los amigos entre colegas. Eh, probablemente mencionarían, déjeme improvisar algunos, probablemente mencionarían el, las dificultades para que el presidente del gobierno se entrevistara con Biden. Eso es un asunto de política exterior del que se ha hablado, se ha hablado mucho. Eh, probablemente dirían con Marruecos, el lío que hemos tenido con Marruecos, del que también se ha hablado mucho. Si se esfuerzan más dirían, bueno... Eh, la posición española con Cuba, cuando este verano hubo unas protestas eh, bastante masivas para las proporciones de Cuba contra el régimen cubano. Eh, esos serían los temas que uno diría, bueno, esto es la política exterior española, esa es la manifestación ante los ciudadanos de la política exterior española en los últimos meses. Quizá podríamos añadir Afganistán, pero Afganistán en realidad no fue un episodio de política exterior española, sino una gesta del ejército español. Lo que eh, en Afganistán ocurrió es que el ejército español demostró una capacidad insólita, mucho más eh, teniendo en cuenta los medios con los que cuenta el pobre ejército español, eh, y sin embargo actuó eh, al nivel de los de los grandes ejércitos de, del mundo. Inesperadamente, eh, es verdad que con grandes elogios de todos los políticos. Pero de los mismos políticos que cuando hay que votar un aumento del presupuesto militar en el Congreso, votar en contra. En general no se les ocurre ni siquiera plantearlo, porque como decía Javier, es un tema impopular. Y fuera de aplaudir a los militares cuando traen a la gente de Afganistán, pues luego ya convertir eso en una iniciativa para que en los cuarteles, no digo que tengamos más armamento ¿eh? que en los cuarteles se coma mejor, eh, simplemente, pues eso ya es, otro, es harina de otro costal. Entonces... Si nosotros mencionamos estos acontecimientos de política exterior española, eh, todos ellos tienen un denominador común, que es la improvisación, eh, la falta de política exterior. Ante todo nos enfrentamos sin que haya un norte claro, firme, sobre qué hacer con Marruecos, un norte claro, eh, contundente eh, y consensuado sobre qué hacer en Cuba o... o, o, o ¿Cómo relacionarse con Estados Unidos? Eh, los tres casos tienen, flaquean por el, mismo, por el mismo lado. Es verdad, y lo decía tanto Javier como Nicolás, que el mundo ha cambiado mucho y que la política exterior de la mayor parte de los países también ha, ha cambiado mucho. Yo eh, vivo la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y de alguna manera soy testigo a cómo Estados Unidos ha ido encogiendo su política exterior, su presencia en el mundo. En este momento, haciendo un resumen de esto que hacemos los periodistas, muy rápido, pues prácticamente toda la política exterior de Estados Unidos está centrada en China. Y no les preguntes por nada más. No les preguntes si acaso inmigración. No les preguntes porque, oiga, que en Venezuela parece que se violan los derechos humanos. No me cuentes esto. Eh, Europa, nada, no interesa, solo interesa China. Eh, y aquel país que era capaz, al mismo tiempo, de combatir el comunismo en Indochina y en Centroamérica, pues hoy eh, se a, a, desatiende la mayor parte, la mayor parte eh, de, sus, de sus frentes internacionales y se centra exclusivamente en China. Pero bueno, es, es verdad que todo, que todo el mundo ha cambiado que, y que en general el proceso de globalización, desde el punto de vista de la presencia inter, exterior de los países... Ha, ha, ha ocurrido al mismo tiempo que los países miran más hacia adentro. Eh, la, la globalización ha hecho a los países más defensivos y, y protegerse más y, y, y, y prestar menos atención a la política exterior y más atención a sus problemas eh, de orden interno. Pero en el caso de España, que se, que más nos ocupa, a mí me parece que es particularmente grave. O sea, la ausencia de España eh, en el mundo... Eh, me parece un asunto eh, preocupante. La ausencia de España en Latinoamérica o Hispanoamérica, o como queramos llamarle, ya no es que sea preocupante, es alarmante. Porque eh, que España haya desaparecido, como ha desaparecido de América Latina, ya no cuestiona solamente nuestra política exterior, sino nuestro, nuestra idea como, como nación, como qué somos. Si nosotros no, no somos capaces de entender... ...que se requiere una presencia política, cultural, emocional, en América Latina... ...es que probablemente no entendemos eh, quiénes somos. No siempre ha sido así. Yo decía que he tenido mucho contacto con la política exterior española... Y, y, ...y no siempre ha sido así. Ha habido tiempos gloriosos de política exterior española. Después de la transición, que el mundo realmente sintió admiración... ...por la manera en que España hizo la transición... Y eso se notaba en, la, en el reconocimiento eh, eh, a nuestro país, en el reconocimiento desde luego en América Latina, donde todavía había dictaduras militares que copiaban el modelo español para, para, para salir de la, de la dictadura. El caso de Chile es, es, es ejemplar hasta qué punto los chilenos, con ayuda de España, y cómo España se involucraba con todos sus medios para, para, para respaldar a esos países que ...entendiendo que esa era la obligación de España, que conseguida la democracia en España... ...el siguiente paso de España debía, debía ser contribuir a que otros países de América Latina también fueran democráticos. Digo democráticos, una cuestión que hoy en día ni se considera esa mínima posibilidad. Eh, eh, pero le digo América Latina y muchas otras, el, el, el, el, no solo América Latina, por supuesto América Latina, digo Centroamérica... El, el proceso de, de pacificación y desarme en Centroamérica, donde España tuvo un papel activísimo en el grupo de Contradora, en los acuerdos de Esquipulas, eh, eh, quizás sin España, no digo que no hubieran salido, pero hubiera sido mucho más difícil todo el proceso de paz en Centroamérica, sin la participación, pero activa, constante, de civiles, políticos, militares, diplomáticos, que estaban allí todo el día trabajando sobre el terreno para que eso para que eso se, se hiciera y en gran parte salió adelante. Y no, pero no solo América Latina decía, aquí se celebró en el año 1991 la primera cumbre palest... eh, árabe-israelí, fue el, el primer paso que se dio para la paz, que luego fue precaria, eh, pero en fin, algo se consiguió, entre palestinos y israelíes se dio en España y, se, y esa cumbre se convocó en Madrid por, por, como reconocimiento al papel internacional que España tenía ese, ese, en ese momento, Recordaba Ignacio el pasado de Javier como embajador en la, en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa que celebró una sesión en España entre el año 80 y el año 83 eh, eh, en el en que España, en, en Madrid, se debatían los grandes asuntos de seguridad europea y se hacía como reconocimiento al papel internacional que España tenía en ese momento. Cuba, era imposible que nadie pensara... ¿En, qué, ¿En cómo democratizar Cuba? ¿En qué hacer en, en Cuba sin contar con España? Eh, imposible que nadie lo pensara. En las memorias de Reagan. Eh, Reagan cita a, cita a Felipe González. Es el único español al que cita en las memorias. Y cita a Felipe González porque le llamó la atención, llamó la atención la, eh, la, la, la, el entendimiento que tuvo con un joven socialista que vino por aquí y que... Y que y con el que habló de Cuba no habló de Cuba no cuando cuando Reagan recibió a Felipe González eh, Reagan solía trabajar con unas con unas eh, con unos papeles como estos unos tarjetones que le hacía su equipo y entonces pues iba pasando los temas entonces cuando recibía a alguien pues iba eh, pues, lo que sea Europa iba pa, pasaba, eh, Asia y ahí va en, en cuatro palabras porque Reagan era un hombre muy instruido un hombre muy práctico y trataba de resolver las cosas rápidas la primera, en la primera cartulina estaba Cuba y lo primero que planteaba a Felipe González es cómo podemos colaborar en Cuba. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en aquel momento entendía que para actuar en Cuba tenía que contar con España. Y estamos hablando de un presidente conservador y de un jefe de gobierno eh, español socialista. Pero no importaba porque en aquel momento la política exterior española trascendía a ese a ese asunto. ¿no? Y España tenía influencia, me cortas cuando consideres, porque yo me, si no me puedo enrollar. España tenía influencia no solo, porque la política exterior esto es otra cosa, no solo lo hacen los gobiernos. Eh, la política exterior también lo hacen otras instituciones, incluso personas. O sea, un, ¿quién, ¿quién defendió la imagen de España en el mundo, por ejemplo, mejor que, que, que, que el padre de Yacuría? Yo me acuerdo cuando, eh, cuando mataron a, a, a a ella curía, yo estaba en El Salvador, y, y, y la conmoción mundial por la bravura, por, la, por el heroísmo de aquel español, defendiendo, en lo, en lo, que, que había entregado su sangre, defendiendo en lo que quería, eso también es presencia, eso también es presencia española. Eh, presencia española que lleva, por ejemplo, a la elección de un español, eh, Javier Solana, como secretario general de la OTAN. ¿Alguien, alguien es capaz de percibir en este momento la dimensión que supone que la OTAN confía tanto en España que le da a un socialista español, la Secretaría General de la OTAN, yo creo que eso es, ejemplifica muy bien lo que España eh, significaba en ese momento. Eh, bueno, no enrollarme. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues, pues no lo, claro, esto ya es lo que le dejo a los profesionales de esto. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues eh, yo creo que Javier apuntaba a una línea de qué ha pasado desde entonces. Lo que ha pasado desde entonces es que España ha perdido convicción en su propio proyecto. Eh, ha perdido fe en su, propia, en su, propia, en su propio proyecto nacional. Y eh, cuando tú no tienes fe en, en ti mismo, pues es difícil que tú te, te expongas a ser observado en el exterior y a, y a, y a tener una presencia eh, en el exterior, un país, un país que no se quiere a sí mismo mucho, pues no puede pretender que lo quieran. Y un país que no se respeta a sí mismo mucho, eh, no puede pretender que lo respeten. Y perdonadme que recurra a un tópico, pero un país donde es controvertido el uso del propio nombre del país, pues es difícil que pretender que luego el nombre de España sea reverenciado internacionalmente, cuando cualquiera que viene a España aprecia que la mención de España, por alguna razón, que cualquiera que nos visita resulta incomprensible, pero sí descubre con sorpresa que a algunos españoles les cuesta reconocerse en las palabras de España. Entonces, claro, es muy difícil desde, ese, desde una posición nacional tan frágil, como mínimo tan cuestionada, o por lo menos tan polémica, es muy difícil echarse al mundo y querer tener y querer elaborar una estrategia política exterior. Estrategia política exterior que Nicolás, por supuesto, ha descrito a perfección. De, de, ojalá que eh, Nicolás eh, eh, pueda algún día ejercerla esa y llevarla realmente a cabo, porque eh, claro que es perfecta, pero que eh, termino con esto, pero que no es, pero que no vemos, que no apreciamos esa estrategia porque falla lo otro, falla la política exterior. Muy bien, Antonio. Pues muchas gracias. Un análisis muy brillante, ¿eh? como dices, y nos dejas además en la sala la cuestión de por qué España eh, ha perdido relevancia, ¿no? de la forma en la que parece que la ha perdido, y hoy eh, cuenta menos de lo que ha contado en otras etapas históricas desde la transición democrática. ¿no? Eh, tenemos eh, algunas preguntas que nos han venido ya de la gente que nos está siguiendo por Internet, ¿no? a través de streaming, pero iba a hacer una pequeña emboscada, porque... A, eh, varios de vosotros, yo creo que los tres habéis hecho mención a Fuerzas Armadas, a Defensa y tenemos hoy la suerte de que nos acompaña también el director del Instituto de Estudios Estratégicos Español, el general Dacoa, que además eh, es también una institución con la que colaboramos desde la universidad muy activamente. ¿no? Y no sé si es un atraco o una emboscada, pero le iba a pedir que a raíz de las… Eh, es decir, un poco por alusiones, han sido todas… Yo creo que alusiones muy positivas, ¿no? pero, pero en todo caso por alusiones, si el general querría hacer algún, no sé si pregunta, pero algún comentario ¿no? a, a lo que hemos escuchado en esta mesa. ¿no? Y después doy la palabra ya a algunas de las preguntas exteriores y también a las que podáis hacer aquí en la sala, ¿eh? algunos de los que estáis presentes. General, por favor. Sí, sí. Bueno Ignacio, gracias por el atraco, porque al final los soldados de valor se nos supone y por lo tanto me no es una ocasión de eh, más que valor ejercer eh, Dios al eh, a tomar la palabra y pido perdón por adelantarlo. Gracias por las palabras de nuevo Antonio, las palabras que te agradezco de corazón, que me dijo aquí el representante de la Fuerza Armada de Medio, pero es, es siempre un placer ver eh, como alguien de la sociedad. Nos reconoce además por una misión en concreto que habéis mencionado de la que no es ni Filomena, ni Valdis, ni Volcán eh, que estamos viendo. Ustedes se gastan mil millones de euros al año en tener unas fuerzas armadas. Por lo tanto, para eh, a, aportar como herramienta de, de, de, de, la, de la toolbox que eh, tienen los Estados, ser una herramienta más en, a disposición de los gobiernos de la nación. El, el panorama que, que habéis descrito, yo simplemente por, por, por completar, hay algunas afirmaciones que, que tendré que ejercer de camino porque no puedo eh, entrar a, a, a sentir en algunas de las cosas que habéis dicho, respecto a la mínima, por, por no lo decir casi ninguna presencia española en este mundo tan complejo. Y eso es lo que quisiera simplemente, ya de una ocasión, Ignacio, aportar o, o completar. ¿no? Eh, vivimos en un mundo muy complejo y muy incierto y la incertidumbre lo que crea es inseguridad en todos los actores, incluso en los más grandes en los más poderosos y esa inseguridad y ese fruto de la incertidumbre lo que crea es desconfianzas mutuas entre todos los actores y por lo tanto se crean tensiones y por lo tanto se crea una enorme conflictividad en todos los aspectos y cuando digo conflictividad no me refiero Únicamente, ni siquiera principalmente a conflictividad militar, que también ahí están los conflictos, es innegable, ¿no? Sino sobre todo, y más preocupante, una conflictividad aguda, creciente, generalizada, económica, comercial, tecnológica, que es especialmente preocupante, como, como podemos ver, sobre todo entre los grandes, entre los grandes actores y también geopolítica. También hay regiones, y se ha mencionado, donde eh, vivimos en un hay porque en cualquier momento puede haber un incidente desagradable en los mares de china del o en, en, en las inmediaciones de Corea del Norte o en algún, otro, en algún otro punto del planeta. Por lo tanto, esto es preocupante y hace especialmente difícil que un actor, que generosamente se auto, eh, nos autocalificamos de potencia media, ojalá, pues eh, encuentra muy difícil eh, navegar en, en esas aguas eh, tan turbulentas. Solemos como españoles recurrir a ser positivos, y también se ha mencionado, a nuestra pertenencia, afortunadamente, a las dos grandes instituciones multilaterales que habéis mencionado, Javier, la OTAN, y la Unión Europea. Pero es que la Unión Europea tampoco está viviendo tiempos de gran eh, unanimidad. Entonces es muy difícil para la Unión Europea, y por lo tanto no digamos para una parte de esa Unión Europea como es nuestra patria buscar ese, ese lugar, esa, esa estrategia que es, lo ha dicho el embajador, tiene que ser operativa y tiene que ser, en la medida de lo que sea necesario, autónoma, porque no todo el mundo lo va a llevar a ser. En fin, sé que no es una intervención que aporte mucho optimismo, pero ya que, ya que Ignacio me ha, me, ha, me ha abierto la puerta de Toriles, pues la puerta ya vuelva a nosotros y y además, agradezco mucho sé que algunos de ustedes al llegar se han dirigido a mí. ...como seguidores de las publicaciones del instituto y también decir en justa correspondencia que el Instituto de Industria y Estratégico se honra en colaborar también con esta, con esta casa y tenemos algunos proyectos en marcha que si los quiere en breve eh, sustanciaremos y presentaremos a todos ustedes. Eh, claro. Muchas gracias Ignacio. Pues muchas gracias señal. Eh... Muy bien, tenemos alguna pregunta que nos ha llegado por internet, eh, hago una y luego a ver si en la sala eh, provocamos que haya también alguna alguna intervención. Eh, una pregunta que hacen para Antonio, si luego queréis hacer algún comentario, cualquiera de los eh, ponentes estáis abierto. pero dice, eh, si no tenemos en su opinión una política exterior, eh, ¿es por falta de interés de la sociedad o por falta de voluntad política? Y pregunta... ¿Y qué podemos hacer para aumentar la una o la otra? No. Pues mira, es las dos cosas. Eh, yo, como representante de los medios de comunicación, eh, yo recuerdo los tiempos en los que la política internacional era un asunto eh, una de dedicación, si no prioritaria, sí eh, muy eh, intensa por parte de los medios de comunicación. Recuerdo en una eh, oficina de acreditación en, en Jordania durante la primera guerra del Golfo en la que comprobamos los periodistas eh, españoles que después de los norteamericanos el segundo grupo de periodistas mayor en, aquel, en aquella oficina de acreditación eran los españoles. ...porque pr prácticamente todos los medios que, eh, que se puedan imaginar... ...incluida la televisión andaluza y la, eh, los y, y medios el, y el correo vasco... Y, eh, tenían, eh, ...se sentían en la necesidad de enviar un, un periodista a, para cubrir eh, aquel acontecimiento. Desde luego muchos periódicos tenían corresponsales internacionales... ...hoy eh, eso no existe... Eh, Hoy la cobertura internacional en los medios es raquítica. Eh, lo, los esfuerzos que los medios dedican a la cobertura internacional es, es, es, es, es mínima irrelevante. y relevante. Y la consecuencia es que la presencia de la información internacional al, que el público tiene a su disposición pues es muy escasa y de muy baja calidad. Con lo cual, respondiendo a lo que pregunta, son ambas cosas. Eh, Hay falta de voluntad política. Porque, porque la, la, para ejercer una política exterior activa y firme se requieren consensos nacionales que no existen. Actualmente esos consensos ni siquiera existen en el, senso, en el seno del propio gobierno para ejercer esa política exterior. Y una sociedad que ha perdido interés por la, por la política exterior porque se ha hecho mucho más eh, local en este momento las... Las novedades en política nacional consisten en que se están creando partidos eh, que defienden eh, Ávila y que, se, y que dedican toda su atención a Segovia. Eh, bueno, esa es la novedad de nuestra política, esa es la realidad, eso es lo que hay que contar, eso es lo que afecta y eso es lo que los políticos prestan atención. Eh, los políticos están preocupados porque... Si de repente aparecen par eh, partidos regionales en Ávila o en Segovia, pues yo voy a perder escaños en el Parlamento. Y eso es lo que preocupa a los políticos. Y la política exterior no preocupa. Con lo cual, eh, eh, es suicida que no preocupe. Porque creo que eh, decía el general que, que, que, que lo que ocurra en el mundo va a acabar afectando indiscutiblemente a nuestra propia seguridad. Pero lo cierto es que no preocupa por, por, y es por todas estas causas al mismo tiempo, ¿no? Estupendo. No, sé si Nicolás, no ¿sí simplemente estoy muy de acuerdo con, con el análisis de Antonio, que es, es muy lúcido, eh, y también con lo que ha dicho el general. Hemos tenido en cuenta que España es un país que en los dos últimos siglos ha estado fuera prácticamente de todas las corrientes internacionales de los movimientos, de los conflictos, desde la guerra napoleónicas. En el siglo XIX nos dedicamos nosotros a tener nuestras propias guerras civiles, tres guerras civiles, y después de perder el imperio, y por tanto España se ha quedado al margen, de la actualidad internacional. Tampoco participamos en la Primera Guerra Mundial, no participamos en la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos otra guerra civil en el siglo XX y, por tanto, durante 200 años se puede decir que España vivió, si no al margen, al menos de espaldas a la actualidad internacional. Y eso, durante tantas generaciones, dejó, dejó un pozo enorme. El español se volvió muy local. De haber sido una, un gran imperio, uno de los países en los cuales la historia de la humanidad no se puede explicar es muy difícil explicar la historia mundial sin comprender la historia española, el protagonismo de España, Puede ser, como digo, ese gran imperio, España se convirtió en un país muy localista en el siglo XIX y en el siglo XX. Después, con la transición política a la, a la, a la democracia, hubo un resurgir del interés internacional por nuestra incorporación a las grandes arquitecturas internacionales, la OTAN, la Unión Europea. Pero una vez que ya nos sentamos allí, de alguna forma perdimos también el protagonismo, ese afán de estar en la vanguardia propositiva, y nos acomodamos a una política seguidista. Que otros tuviesen la iniciativa, en la Unión Europea básicamente el eje franco-alemán, en la OTAN lógicamente Estados Unidos y España cómodamente establecida sin tomar riesgos, sin adoptar iniciativas e incluso el continente donde, como decía muy bien Antonio, tenemos una responsabilidad enorme que es Iberoamérica, también hemos, nos, hemos, nos hemos ido eh, por la puerta de atrás de alguna forma. Entonces, eh, evidentemente la respuesta es las dos cosas. Una sociedad española que durante mucho tiempo ha estado al margen de los grandes acontecimientos mundiales y una clase política que actualmente está mucho más centrada en la política localista, de campanario, que en las grandes tendencias, en los grandes paradigmas internacionales. ¿Qué esto puede cambiar? Por supuesto, debería cambiar, porque nos va muchísimo en ello. España, como he dicho antes, es un país que tiene una economía muy abierta que dependemos muchísimo del comercio internacional, de los flujos migratorios, que no han de ser una amenaza, que pueden ser una oportunidad si se gestionan bien, por parte de los países de, de procedencia, de tránsito y de acogida, que dependemos fundamentalmente de la, de la presencia militar norteamericana y de la OTAN, pero que nosotros tenemos unas responsabilidades clarísimas. Es decir, España, por su historia, por su PIB, por su identidad, debemos tener un papel internacional mucho más potente y mucho más protagonista eh, la cuestión es si estamos dispuestos a hacerlo. Javier, eh, yo creo que hay un consenso de que es por, por ambas causas y además ambas se retroalimentan, ¿no?, la una a la otra. Eh, además de organizar eventos como el de esta tarde, ¿qué más podemos hacer para cambiar y para que haya un mayor interés de la sociedad y también un mayor liderazgo político en materia de política exterior? ¿Se te ocurre alguna idea? Yo insisto en la necesidad de recomponer la política interior vale. y, consiguientemente, la de, digamos, recomponer lo que es la fortaleza nacional, no voy a entrar en los detalles que estamos contemplando en estos momentos, pero que afectan negativamente a esa fortaleza nacional y que afectan negativamente a la definición de la política exterior. Es decir, que Antonio hacía alguna referencia a eso, es decir, no podemos imaginar una política exterior viable frente a Hispanoamérica cuando resulta que el tema en estos momentos es la oficialidad del bable. ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de dónde estamos ¿no? y actuar en consecuencia. Es decir, en la transición ¿qué, ¿qué es lo que se hizo en la transición? Pues que efectivamente había una, una recuperación, una adquisición de la democracia, pero al mismo tiempo también una apuesta muy clara que iba Paralelamente a la recomposición democrática en los temas de política exterior. ¿no? En un momento determinado definimos la política española como la de un país europeo, democrático y occidental. En este momento hay sectores de la institucionalidad española que no dudan lo de europeo, porque poner en duda la geografía es una cosa complicada, pero lo de democrático y occidental... ...pues está eh, un poco más en duda... ...yo creo que al final es la política interior la que manda. ¿no? Perfecto, pues vamos a ver... ...no tiene fácil solución, pero eh, <risa> se trabajará para ello. Eh, eh, nos acompaña en la sala también Beatriz de León... ...que es eh, la persona que ha eh, trabajado muchísimo... ...para organizar toda esta jornada... ...como tantas otras actividades de, de, del Instituto de Política Internacional... Y, y no sé si es también un poco emboscada, pero creo que tenía una pregunta, así que le damos la palabra a Beatriz, para, que además tiene el micrófono, para que la pueda formular. ¿eh? la parte, si sí, por favor nos, nos puede encontrar donde está España en ese debate, porque es verdad que por lo que hemos tenido tenemos poca estrategia si ciberdefensiva, ninguna si ciberdefensiva, pues, pues estamos en ello y desde luego en las últimas conferencias que se ha habido, creo que no nos han invitado, entonces por pues, pues, saber un poco cuál es su proyección en este tema tan interesante y, y tan importante, sobre todo de la cultura. Muchas gracias. Una, una pregunta muy específica. Pues específica favor, sí. ¿eh? Muchas gracias por la pregunta, que es muy pertinente. La verdad es que ahora mismo estamos en un tránsito hacia la cuarta revolución industrial, en la cual estamos todos de acuerdo que hemos de acelerar nuestra, eh, nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios tecnológicos. Eh, en términos defensivos, en términos eh, de seguridad, podemos decir que estamos pasando de la época de, industrial, en la cual lo fundamental eran las grandes, las grandes eh, eh, plataformas, los portaaviones… ...las fragatas, los carros de combate, los aviones... ...a otra nueva era, a la nueva de la información... ...la era de la informática en lo que decisivo... ...no será tanto las grandes plataformas... ...de proyección del poder militar... ...sino la información, es decir, los drones... ...es decir, los satélites, los globos eh, estratégicos... ...ultraterrestres... ...la capacidad, como digo, de manejar el dato en la nube... ...y de ser capaces de eh, hacer un uso militar... ...de las nuevas tecnologías... ...lo que se llaman las nuevas tecnologías disruptivas el que está en la inteligencia artificial básicamente, la computación cuántica, el dato en la nube, la biotecnología, Internet de las cosas, esto está cambiando radicalmente la faz civil y militar de la geoestrategia. En el caso de España, en concreto, a tu pregunta, ¿dónde estamos? España tiene grandes fortalezas y grandes debilidades en este ámbito. Fortalezas, tenemos una gran infraestructura, por ejemplo, de cableado, de, de, de alta capacidad de fibra óptica. Tenemos aquí al lado, justo en, en Villaconejo, más fibra óptica que en Berlín. Es decir, España es uno de los países del mundo con mejor eh, red, infraestructura de, de fibra óptica, lo cual nos posibilita automáticamente tener también la posibilidad de incorporar las nuevas tecnologías de comunicación del 5G y de otras tecnologías. Tenemos también una comunidad de profesionales, de ingenieros, de técnicos reconocida en el mundo. De hecho, muchas compañías, muchas plataformas norteamericanas, Microsoft, eh, Google, están estableciendo aquí en Madrid y en Málaga sus cuarteles generales de, de, de, de software. Tenemos también eh, la administración, por ejemplo, más digitalizada en Europa, conforme a la, a la Comisión Europea que hace unos rankings anuales, España después de Estonia, es el país cuyas administraciones, tanto central como local como regional, están más digitalizadas. En España se puede hacer todo, desde el DNI hasta una, la percepción del paro, hasta ir al hospital, eh, todo por, por, por ordenador, digitalmente. Eso es una, una de las grandes ventajas. Deficiencias. Pues tenemos, por ejemplo, una falta de cultura del capital riesgo a la hora de crear startups. Las nuevas tecnologías se basan en grandes, grandes compañías, en grandes plataformas internacionales, sobre todo norteamericanas y chinas, pero también en las startups. Los nuevos inventos siempre se hacen, como suele decir, en un garaje, ¿verdad? quizás no siempre en un garaje, pero sí a través de pequeños emprendedores y de grandes emprendedores que dan dinero a los pequeños emprendedores para que sigan una línea de actuación. Es decir, necesitamos un environment, un microclima favorable al startups, al capital riesgo y a la cooperación público-privada para desarrollar tecnología propia. Eso nos falta en España, nos falta también en Europa, con relación a Estados Unidos y a China. Sí tenemos una estrategia de seguridad, eh, de ciberseguridad, y tenemos una estrategia de, de inteligencia artificial, España. Y además tenemos una carta de derechos digitales del ciudadano que tiene muy pocos países, para proteger al ciudadano los derechos fundamentales, los derechos, fundamentales, los derechos humanos, porque España y Europa ponen al ciudadano en el centro de la atención de la, de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, China pone al Estado... En medio, con de la prioridad y Estados Unidos pone la empresa y el beneficio. Por tanto, eh, nosotros debemos de insistir también en los aspectos éticos y regulatorios de, de la era digital. Respuesta, tenemos fortalezas que tenemos que maximizar, tenemos debilidades que tenemos que minimizar, pero estamos a tiempo. Muchas gracias, embajador. Yo creo que esto nos da para otro seminario. Es decir, que sí. hay que hacer un seminario sobre ciberseguridad y amenazas no, no civiles, que es un tema bien, bien interesante y, y además el embajador es experto y responsable ahora mismo en la parte exterior. ¿no? Eh, creo que tenemos, en la, tenemos alguna pregunta más en Internet, pero creo que en la sala había también alguna pregunta. Así que no sé quién toma la palabra. Yo de... Ah, estupendo. Eh, buenas tardes, muchísimas gracias la verdad por todas las intervenciones, han sido bastante enriquecedoras, yo creo. Y bueno, mi pregunta iba sobre un tema que se ha, bastante, eh, ha salido bastante a las portadas y en todos los medios en, desde la retirada de Afganistán y es sobre el ejército europeo. Eh, ha habido países como Francia que ya desde hace tiempo lo han ido, lo han ido planteando. Pero actualmente, incluso la Presidenta de la Comisión eh, ha propuesto a los, a los países europeos pues, debatir sobre, sobre esa creación de un ejército. Eh, según tengo entendido, hay grupos de batallas ya de, de los países europeos, que cooperan entre ellos, eh, no se sabe si entonces la necesidad de crear este ejército europeo es totalmente más aún, siendo casi todos los miembros parte también de la OTAN, Así que me gustaría saber la verdad si puede ser posible por parte de ustedes eh, si veis la necesidad, en primer lugar, de crear este ejército europeo y en segundo lugar, eh, qué posición podría ocupar España, eh, dada la relevancia que, que tiene la Unión Europea. Muchas gracias. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta, si queréis, acumulamos ¿eh? y hacemos grupos de dos o tres preguntas. ¿eh? Sí, luego hay otra aquí, María Eugenia, adelante también y, y otra atrás, yo creo que ha pedido también. Hacemos las tres, ¿vale? En África, principalmente, tenemos un reto inmediato que es el de Marruecos y que tenemos una cuestión no resuelta ni por la autonomía ni por la intención de la generación a la Occidental, porque a día de hoy, según el Comité de Descolonización de la nacionalidad, que España sigue siendo la potencia descolonizadora de la región y cómo esto se puede enfrentar a Marruecos. Eh, Pero también muy similar a la nuestra, y que, que está ahí y que está en el Si sería en poco caso prácticamente ninguno desde su independencia. Eh, también eh, a nivel hispanoamericano, es eh, verdad que el papel de España es esencial, pero aún así vale porque están olvidando en parte lo que son, que pues, somos nosotros. Eh, y luego también en el tema de, de Asia Pacífico, si bien es cierto que no se puede olvidar la independencia de Estados Unidos, tenemos también otro ¿Por qué a lo general del técnico? ¿Por España no puede ir a lo mejor informándose poco a poco en estas relaciones de impugnantes y hasta qué punto tiene que pagar buenas relaciones como para asimilar verdaderamente esta voluntad que tiene España ya no solo ahora, sino también en el histórico del Brasil Bueno, vamos a dejarlo aquí Eugenia un momento porque son muchas preguntas pero bueno, yo creo que coincide además una en internet que es la relación bilateral con Marruecos, que es verdad que es un tema delicado sensible y difícil, pero que, que también nos preguntan por internet y a lo mejor podéis hacer algún comentario. Y, y la primera pregunta trataba un poco de la posición española en relación con el, esta iniciativa ¿no? de crear un ejército europeo, ¿no? eh, pues con libertad, ¿eh? no sé quién quiere empezar. Eh, sobre el tema, de la, el tema del ejército europeo, yo primero eh, querría eh, digamos, hacer referencia a una de las cosas que están pasando en estos momentos, eh, algo ha dicho Antonio al respecto, que es el retraimiento de los Estados Unidos con respecto a aspectos de la política internacional que hasta ahora eh, considerábamos adquiridos. ¿no? La historia de los Estados Unidos demuestra que tiene momentos intervencionistas, en el mejor sentido de la palabra, y momentos aislacionistas. En este momento está en un en una época aislacionista, en donde efectivamente lo único que subsiste es el tema de China, pero, pero está claramente en la línea de lo que ya Trump llamaba el America First. Y desde ese punto de vista tenemos que tomar noticia de que no ha habido un cambio sustancial de política exterior americana de los tiempos de Trump a los tiempos de Biden. Y eso eh, se tras, yo creo que se traduce y se visibiliza en tres momentos. Uno, Afganistán. Con independencia de si estaba bien o estaba mal retirarse, es evidente que la mayor parte de la opinión pública americana quería retirarse de Afganistán. Lo que es evidente, primero, es que se ha hecho mal, se ha hecho con una marcada incapacidad técnico-administrativa, y segundo, se ha hecho sin informar debidamente a los aliados. Tenía razón Antonio, el papel de España en Afganistán ha sido notable, tanto desde el punto de vista de la defensa militar como desde el punto de vista también de la construcción humanitaria y cívica, que también hay que recordarlo. Pero los, los aliados de la OTAN, que estaban en Afganistán, precisamente para a los Estados Unidos se han visto sorprendidos por el momento de la decisión. Segundo, AUKUS. AUKUS es una redefinición de las alianzas. Al fin y al cabo, sabemos que los Estados Unidos y otros cuatro países, que son el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá llevan décadas participando de una manera más o menos abierta en un esquema de defensa y de inteligencia que se llama Los Five Eyes, Los Cinco Ojos. AUKUS es una traducción de eso, en donde nos hemos encontrado con que sin conocer los aliados de la OTAN nada al respecto y específicamente ya hemos visto la reacción francesa, se dotaba a los australianos de la posibilidad de contar con submarinos nucleares, que es un dato realmente novedoso. Ya hemos visto la, la, la situación, es decir, también es una redefinición de las alianzas y, repito, sin el más mínimo conocimiento previo por parte de los, por parte de los, uh, de los aliados. Y tercero, esta, eh, esta convocatoria de Biden de los 30, los 30 de Biden, para precisamente hablar de un tema que bien conoce Nicolás, que es el tema de la seguridad cibernética, ¿no? de cómo luchar contra los problemas planteados por la delincuencia cibernética, donde de nuevo nos encontramos con los cinco, de nuevo nos encontramos con una definición de países que están en la frontera con Rusia, Polonia, algunos de los bálticos, Hungría, tal. De nuevo nos encontramos también con los países que están en torno a a China, amigos todos próximos a los Estados Unidos, India, Singapur, Corea del Sur, Japón. Nos encontramos también con una curiosa definición de los países europeos seleccionados. Está Suecia en el mundo nórdico, está Italia en el sur, está Suiza, país neutral, en el centro, está los Estados, están los, uh, los, uh, Holanda, y luego están dos países también muy directamente vinculados con el mundo anglófono, que son en el, uh, en el este de en el este de África, eh, Kenia, y en el oeste de Nigeria. Eh, son los 30. Ahí no están los 27 países de la OTAN, hay únicamente 13. Ahí no están todos los países de los uh, miembros de la Unión Europea. ¿Quiénes están? Los que los Estados Unidos en este momento consideran que tienen más derecho a su confianza. Tenemos que tener en cuenta ese dato. Y ese dato quiere decir que, al fin y al cabo, también Europa tiene que pensar en su propia defensa. El tema de la construcción del ejército europeo es enormemente complejo, enormemente complejo, y enormemente delicado y, y, y, y complicado. ¿no? Pero con independencia de que se sigan o no se sigan las tendencias francesas de construir el ejército europeo sobre la base de la autonomía estratégica, lo que es evidente, y lo señalaba antes Nicolás, es que la Unión Europea tiene que dotarse de una capacidad defensiva significativa, creíble, que en este momento no existe. Con independencia digo de que vayamos al ejército europeo o no, eso hay que construirlo. Y yo creo que España tiene que estar en, en la cabecera de esa construcción, con independencia de que efectivamente luego vayamos solucionando los problemas de política interior que impiden que efectivamente tengamos esa política exterior. Esa sería mi respuesta al tema que me parece central ...de la autonomía estratégica europea... ...sea o no sea con el ejército europeo. Perfecto. Sí, no, yo estoy totalmente, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo... ...con el análisis de Javier. Eh, el tema es que se utiliza de una forma muy gratuita... ...en el lenguaje digamos, periodístico y político... ...el concepto de ejército europeo... ...cuando realmente aquellos que lo dicen... ...quieren significar cosas muy diferentes. Eh, recordemos que el país que eh, abortó la idea de un ejército europeo fue Francia, que ahora es el mayor abogado y partidario del un ejército europeo. Fue en 1954, precisamente cuando una colisión antinatura entre colistas y comunistas en Francia se cargaron la idea de un ejército europeo y se decidió entonces crear una Unión Europea puramente económica, comercial y de integración en esos campos, dejando el tema de seguridad y de defensa en manos de los norteamericanos y del paraguas nuclear norteamericano. Después, con la caída del, del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, lo que se llaman los dividendos de la paz hizo que la mayor parte de los países europeos redujesen drásticamente sus presupuestos de defensa, porque no existía ese enemigo omnipresente que la Unión Soviética. Y pasamos, como bien nos recordaba Javier, del, de, un, del, de una, de una media del 3% al 2%, que muy pocos países lo cumplen hoy día. España no lo cumple porque estamos en torno al 1%. Entonces, hemos de saber exactamente de qué hablamos cuando queremos, cuando queremos emitir el concepto de ejército europeo. Uno de los interrogantes que ha planteado, uno de los que ha planteado la pregunta es los grupos de combate, que ya existen en la Unión Europea desde el 2005, pero que nunca han sido utilizados en la práctica por defectos de forma, por problemas políticos, por problemas de financiación… Porque, básicamente, políticamente, ¿quién es el que se hace cargo de las bajas de eh, una unidad europea desplegada en el exterior? ¿Qué cadena de mando militar? ¿La que está sobre el terreno? Por supuesto. Pero, después, políticamente, ¿quién se hace cargo de dar la cara, la responsabilidad ante su opinión pública? ¿El presidente de la Comisión? ¿El presidente del Consejo Europeo? ¿O el primer ministro el presidente del país de la nacionalidad de los soldados caídos? Financieramente, los países que no participaban o no quieren participar en los grupos de combate pues no quiere financiar tampoco las, el, el, el, el despliegue. Con lo cual, pese a los gastos comunes que están, que están aprobados en la Unión de Europea, como digo, hay problemas políticos, técnicos y financieros para el despliegue de los grupos de combate. Lo de, lo de, lo de Afganistán, la salida vergonzosa de, de, de Afganistán, eh, ha puesto nuevo sobre el tapete la necesidad de que Europa cuente al menos con unas capacidades militares mínimas que permitan tomar decisiones autónomas políticas y no depender... ...de que los Estados Unidos nos digan el día y la hora... ...cuándo nos tenemos que ir, cómo nos tenemos que ir... ...y de qué forma nos tenemos que ir. Si no queremos repetir eso... ...que los Estados Unidos no, con, no, no consulten con nosotros... ...pero que nosotros tengamos una capacidad eh, alternativa... ...estratégica militar... ...al menos tenemos que tener unas capacidades de despliegue rápido... ...que claro, últimamente se está hablando de 5.000 o 6.000 efectivos... ...que sean un cabe, una cabeza de puente... ...hasta que llegue una presencia militar mayor. Pero junto a estas dificultades técnicas... ...financieras, sobre todo, lo que falta es una voluntad política única... ...de identificar claramente cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas... ...para Europa y, por tanto, a llegar los recursos necesarios. Para un polaco el riesgo viene claramente de Rusia y para los países del centro de Europa igual. Para un italiano, para un griego o para un español, los amenazas y los riesgos... ...vienen del sur del Mediterráneo, del Sahel y del Magreb. Si no somos capaces, por tanto, de ponernos de acuerdo claramente en los riesgos y en las amenazas difícilmente podemos articular una arquitectura de defensa común. Existe ahora un proyecto que se está discutiendo que se llama la brújula estratégica europea, que durante la presidencia francesa, que es el primer semestre del año que viene, como, como saben, se quiere aprobar. Que trata de alguna forma de operacionalizar lo que se llama la Europa de la defensa, que ha de ser un pilar europeo dentro de la, Unión, de la OTAN. Nadie quiere sustituir a la OTAN evitar duplicidades, evitar gastos dobles pero sí crear un mayor pilar europeo dentro del marco común de la OTAN, con capacidades propias para intervenir Europa cuando Estados Unidos no quiera o no pueda. Pues muy buen repaso de la, de la cuestión europea que siempre eh, la tenemos ahí. ¿no? Eh, Antonio, ¿quieres añadir algo? Bueno, sobre esto del ejército europeo un poco más, porque creo que eh, lo han explicado muy bien Javier y Nicolás, yo creo que, eh, el ejército europeo efectivamente es tan necesario, sobre todo después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que de alguna forma el Reino Unido tenía, Europa eh, contaba cuando eh, el Reino Unido era parte de la Unión, con un ejército eh, en condiciones de intervención rápida y engrasado, digamos. Ese, eh, se ha hecho tan urgente como desde mi punto de vista, improbable. Eh, yo creo que no, no vamos a ver en buen tiempo un ejército europeo que merezca tal nombre por falta de voluntad política, fundamentalmente, y por falta de, de, un, de, del concepto mismo. Yo creo que, eh, que eh, lo primero que hay que responderse cuando se plantea la creación de un ejército europeo es ¿para qué? Un ejército, eh, un ejército no tiene sentido si no lo creas en defensa de unos intereses compartidos, claro, identificables. Eh, tú a, a, a un militar no lo puedes mandar al combate sin decirle muy expresamente y con mucha claridad qué es lo que va a defender, qué es lo que va a proteger, eh, por qué está allí. Y creo que en este momento, desgraciadamente, Europa no es capaz de dar una orden eh, inequívoca, clara y, que, y, y, y compartida por, todo, eh, por toda la Unión. Así es que yo me parece que eso es... Eh, algo que seguirá siendo un debate durante mucho tiempo. Sí me gustaría decir algo sobre el asunto de Marruecos, porque, muy breve también, pero ha salido en alguna pregunta, eh, es evidente para todos que si hay un país en el que España, por razones de seguridad eh, militar, de seguridad económica, eh, migratorias, eh, de seguridad migratoria, por, por todas las razones que cualquiera puede tener en la cabeza sobre el que España tenía que tener una política clarísima, eh, una política de lo que llamamos política de Estado, es decir, que siempre fuera la misma, no importa qué gobierno esté en la Moncloa, da igual, es como la política de China con Taiwán o la política de Turquía con el genocidio armenio. Tú sabes que España con Marruecos va a comportarse así. Esa es la política que deberíamos de tener con Marruecos. Pero en lugar de eso, la política que tenemos es que en seis meses España pasa de, dar, de recibir de forma clandestina al mayor enemigo de Marruecos eh, y seis meses después se produce un cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Perdona, Nicolás, no quiero ponerte en una posición eh, embarazosa, pero tengo que referirme a esto. Hay un cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores y entonces Radio Nacional recibe instrucciones de que no mande eh, su equipo, dentro del, eh, como parte de los periodistas, que están invitados a los campamentos de Tinduf. En seis meses pasamos de recibir al líder del Frente Polisario a no querer enviar un equipo de radio nacional a los campamentos eh, de Tinduf. Bueno, es decir, ¿cuál es de nuestra prioridad como recorrer? No tenemos ni idea. Sortear el problema según se vaya presentando. Ahora tenemos que resolver el problema del gas, vamos a ver cómo lo hacemos. Mandamos urgentemente a alguien que trate de resolver el problema, que lo resuelva de hoy para mañana, pasado mañana ya veremos. Y es de verdad es es el ejemplo, es un ejemplo clamoroso de, de una falta de política, de una falta de, de, de, de concepción de los intereses nacionales, de dónde están los intereses nacionales. De esto no respons responsabilizo solamente al gobierno, sino a toda la clase política que no sea capaz de generar una política de Estado en un asunto crucial de política exterior como, como es ese de Marruecos. Muy interesante la reflexión, Antonio. Eh, ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, teníamos una aquí delante y luego había quedado una atrás. Si las podéis formular con brevedad porque estamos ya un poquito pasado de tiempo. Había pedido, bueno, los dos, ¿vale? Damos, No, no, por favor. Sí, sí, lo hacéis los dos y ya está. Muchas gracias por la pregunta. Le hacemos una segunda y damos un paso a nuestros ponentes. Vamos a contestar eh, bueno, el tema económico y luego la, la parte de OTAN, si te parece, de la posición española ¿no? en, en relación a, a qué, qué OTAN queremos o qué OTAN interesa a España. ¿no? Eh, la parte de cibernética, si me permites, lo dejamos para ese seminario que vamos a organizar con el embajador sobre eh, ciberseguridad y, y toda esta cuestión, porque es que eso nos da para otra conferencia. ¿eh? Pues eh, Yo también a los ponentes me atrevo a pedirles un poco de brevedad porque estamos ya un poquito pasados de tiempo, pero bueno, hay, hay preguntas y eso siempre es buenísimo. ¿eh? Eh, dejo libertad, eh, Javier. Bueno, Tenemos tema... dos embajadores ante la OTAN, ¿no? Aquí, o sea, sí, aquí, sí, algo pueden decir. Claro. ¿Eh? Lo, lo, lo, lo mío ya es un poco antiguo, ¿no? Estábamos en otros... No, sobre el tema económico, es, es parte de la política interior. Eh, en este momento, las, digamos, los pensadores uh, estratégicos americanos están, han uh, elaborado una especie de de paradigma, que se llama, que sería en inglés dime, dime es la moneda, en español lo diríamos simplemente dime, que quiere decir diplomacia, información, militar y economía. Ahí está la economía, es evidente, pero la economía es parte también fundamentalmente de una... De una, de una planificación interior sin economía no se puede no se puede hacer nada sin interior sin capacidad de proyección interior de solidez interior de, de digamos de, de, de capacidad interior es difícil imaginar una política exterior no pero estoy completamente de acuerdo no no, no añade nada más ¿no? sí pero hay una cosa eh, que te añadí, Javier yo creo que al final eh, los recursos son escasos pero los recursos se ponen donde deciden las autoridades ponerlos incluso cuando son escasos también se distribuye. Y luego, no todos los recursos son económicos. O sea, hay recursos humanos de los que España, yo creo que tiene más que suficientes para hacer mucha más política exterior. Yo creo que eh, el, el equipo de diplomáticos de técnicos de, de, del Ministerio de Asuntos Exteriores español es muchísimo más valioso de lo, de, de, del resultado que, que, que vemos, eh, que, que obtenemos. Eh, y, y, y efectivamente cuando los técnicos y los eh, diplomáticos, los profesionales se ponen a trabajar, como ha mencionado Nicolás en el asunto de la ciberseguridad, pues yo creo que se pueden obtener resultados muy brillantes, eh, sin necesidad de, de que todo sea con, con el músculo económico. Hay, hay otro tipo de presencia exterior, yo he mencionado antes eh, años en los que la presencia eh, española en el mundo no era solamente con músculo económico ni nada de falta músculo militar es eh, recursos humanos presencia de, de, de gente Prestigio. eh, valiosa, eh, prestigiosa eh, sí. e implicada eh, en determinadas situaciones eh, eh, sin negar que evidentemente si tú puedes si tú te puedes permitir comprar todas las vacunas que requiere América Latina, pues haces más rápido tu política exterior, tiene más efectos inmediatos. Pero, pero bueno, también se puede hacer política exterior sin... sin, sí. sin ello, ¿no? La verdad es que... ¿Algún comentario también sobre la otra? Sí, sí, lo hago rápidamente los dos. Sí. No, no hay una relación exacta, proporcional entre el PIB de un país y su política exterior. Eh, fíjese en Rusia. Rusia tiene un PIB que está entre el de España y el de Italia depende del año, pero Rusia es un actor internacional mucho más importante a todos los efectos que Italia y que España. ¿Por qué? Pues porque en la política exterior y en la presencia de un país en el mundo cuentan muchos factores, no solamente el PIB, por supuesto el PIB, pero también el prestigio, también la cultura, el idioma, España es una grandísima potencia teniendo el idioma y la cultura española que hablan 600 millones y que no ponemos realmente en valor como debería ser. Eh, la, la capacidad de influir eh, es decir, hay muchísimos factores eh, que hay que tener en cuenta a la hora de ver el perfil y el protagonismo, la huella internacional de un país que no necesariamente se corresponde matemáticamente, proporcionalmente con el PIB. En cuanto al tema de la OTAN, rápidamente, efectivamente, la cumbre en Madrid del próximo mes de junio va a ser uno de, las, eh, de los grandes hitos de, de la OTAN en los últimos años. Recordemos que el concepto estratégico actual en vigor se aprobó en la cumbre de Lisboa de 2010, y el mundo en el 2010 era muy diferente al mundo del 2021. Entonces apenas tenía inteligencia artificial, ni tecnologías disruptivas. China no era la potencia que era hoy. Por tanto, había que actualizar claramente el concepto estratégico de la OTAN, que es lo que se va a hacer ahora en la Cumbre de Madrid. El concepto estratégico es la guía estratégica y también las políticas para implementar esa guía estratégica, esas prioridades. Se tenía que haber hecho antes, pero durante la presidencia del presidente Trump eh, no se quiso hacer porque no se estaba muy seguro del resultado que iba, iba a dar ese concepto estratégico. Y, por tanto, se va a hacer ahora con un poquito de retraso, pero es muy necesario. ¿Qué se va a hacer ahí? Aparte, como digo, en esta cumbre de aprobar el nuevo concepto estratégico, la guía estratégica de la OTAN para los próximos años, también se ha de implementar todo un programa que se titula OTAN 2030, que fue presentado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y aprobado por los Estados miembros, que viene a decir claramente dos o tres Ideas-fuerza. Primero, se ha de politizar más a la OTAN, es decir, la OTAN se ha de convertir más en una arquitectura de consenso, de debate político y no puramente militar, que, en contra de lo que decía el presidente Macron, de que estaba en una especie de muerte cerebral la OTAN, sea capaz, como digo, de articular los debates y los diferentes intereses políticos de los 30 miembros de la OTAN. Aparte de esto, otra de las dimensiones será una presencia de la OTAN en ...el nuevo escenario estratégico mundial por excelencia, que es el Pacífico y Asia. Ahí también la OTAN, aunque es una organización defensiva colectiva para la zona del Atlántico Norte... si hemos de ser también útiles para los las nuevos retos y oportunidades. Tenemos que tener algo que decir también en el escenario prioritario geoestratégico mundial... ...cuál es el Pacífico y, el, eh, y Asia. Después también incorporar políticas sectoriales en el concepto de la OTAN la lucha contra el cambio climático, eh, la, la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Es decir, actualizar la OTAN a los tiempos actuales, profundizar en su integración política y eh, aumentar su presencia en escenarios diferentes a la, al Atlántico Norte. Déjame complementar una, una cuestión, pero, embajador, eh, tú ves más la OTAN como una alianza global de las democracias para la defensa de los valores occidentales o ves más a la OTAN como una organización defensiva regional eh, fundamentalmente enfocada a contener a Rusia? ¿Qué, qué es lo que ves? Es que es, eh, los, ¿O es, qué nos interesa? No? El Tratado de Washington es lo segundo. ¿no? podemos. Es lo segundo, es claramente, claramente, pero claramente. Pero a futuro, claramente. ¿qué nos interesa? Vamos a decir lo que es y lo que debería ser. si te parece <risa> <Bueno>. <risa> digo. Lo que es la OTAN es una organización defensiva colectiva eh, ...para la zona del de Atlántico Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos y Europa. En su momento contra la Unión Soviética y actualmente contra Rusia y otras amenazas que no son propiamente Rusia. Pero hay una zona que está bien delimitada en los artículos el 4 y el 5 del Tratado de Washington de 1949. Por tanto, es una organización de defensa colectiva del Atlántico Norte. Queremos utilizar la OTAN para otras cosas, que vayan más allá de estos límites eh, geográficos... ...y sustantivos. Podríamos hacerlo, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo a todos. Y no con prisas y no empujando. Decía Ortega que la, que la política no es empujar. ¿Verdad? Pues eh, sin empujones, debatiendo todos cuál es la capacidad que tenemos de utilizar la OTAN. Porque eso yo enlazaría con una, con una reflexión que hizo antes, Javier. El problema está en que Estados Unidos puede tener la tentación de utilizar la OTAN como una de las herramientas de defensa colectiva eh, de los intereses de Estados Unidos, pero no como la única. Hasta ahora la OTAN tenía el monopolio de la defensa colectiva de los aliados, el monopolio. Ahora ya no, ahora los Estados Unidos pueden acudir a la OTAN o acudir al AUKUS o acudir a, a, a otras estructuras, el tan que incluye a la India, en función de sus intereses o de sus pertinencias. Eso es algo que tenemos que discutir, es decir, la OTAN tiene que seguir siendo prioritariamente, si no de una forma monopolística, pero sí de una forma prioritaria, el esquema, la arquitectura de defensa colectiva de Occidente. Ojalá, ojalá, Nicolás, que la cumbre de la OTAN sea en Madrid, sea un éxito, pero para ello me parece imprescindible que algunos ministros cojan vacaciones esos días, porque, porque si no, no creo que contribuyan mucho al éxito de la reunión. Vamos, por lo menos, si hay que atender a sus planteamientos políticos cotidianos, ¿no? La verdad, pero bueno, dicho lo cual... Bueno, no, que, no te que... preguntaremos a quién te refieres. <risa> Oye, Antonio, sé que no sé si había una pregunta más, pero ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero no me resisto a preguntarte, tú que eres buen conocedor de política latinoamericana y de política norteamericana, ¿no? eh, ¿cómo se ve la, la política española en relación con Latinoamérica en Estados Unidos? ¿Tú crees que ese es uno de los problemas que estamos teniendo para esa aparente falta de reconocimiento de la Administración? Biden de, de, de, de la posición del gobierno español o no? Está, está, en Estados Unidos a no, España es un país que no cuenta porque no tiene problemas con España y, y Estados Unidos que no en general no le gusta perder el tiempo ni el dinero pues eh, España no está en su agenda porque no hay problemas en España es un país que se considera tranquilo seguro y aliado eh, sin problemas. ¿En qué sentido? ¿En cuándo se acuerda Estados Unidos de España? Cuando se habla de América Latina, ahí sí se, se, se, se acuerda. Pero he de decir, ¿cuándo se acordaba eh, Estados Unidos de España? con América Latina, especialmente Cuba, porque Estados Unidos siente que España, y siente correctamente, que España tiene una sensibilidad sobre Cuba que no tiene nadie. Y lo sabe bien, y lo, y lo sabe porque, es, porque no tiene más que leer nuestra historia. Es decir, ¿qué pasa en España?, que desde, eh, que desde Franco hasta el último socialista, todos han sido, de alguna forma, entienden Cuba. Bueno, pues, eh, de, todos, de todos eso nos hemos salido. De, eh, te doy el último ejemplo. Hay un diálogo suspendido ahora por el gobierno, pero eh, técnicamente en pie en México, sobre la situación en Venezuela. Y ese diálogo está siendo asistido por un grupo de países, digamos, eh, no amigos, amigos y enemigos, o sea, un poco de países que contribuye a articular el diálogo eh, sobre Venezuela. No está España entre esos países, no está España. Eh, está Canadá, eh, está Noruega, está Brasil, eh, no está España. Con lo cual, eh, ¿cómo... Si, si, si Estados Unidos tiene alguna vez la tentación de preguntar a alguien sobre qué hay que hacer en Venezuela, pues no va a preguntar a España. Es eh, eh, decir, ¿por qué no está España? Pues no está España por dos razones. Una, porque eh, unos mm, desconfían de la política de España hacia Venezuela, y otros simplemente porque creen que no tienen ningún peso, porque España no cumple, respecto a Venezuela y respecto a otros muchos países de América Latina, con la condición principal que lo hace influyente, que es hacer de abogado de las causas latinoamericanas en la Unión Europea. Eso es algo fundamental por lo que los latinoamericanos miran hacia España. Como España ha dejado de cumplir ese papel, eh, pues... Eh, ha perdido todo interés, toda relevancia eh, y por tanto toda la relevancia también para, para Estados Unidos. Muy bien, pues nos hemos comido más tiempo del que inicialmente teníamos previsto. Lo quiero agradecer muy, muy especialmente a nuestros ponentes, eh, las, las magníficas intervenciones, el coloquio, también a los que habéis estado aquí hasta el último minuto y habéis hecho también vuestra contribución, vuestras preguntas. Yo creo que le hemos puesto el nivel alto a, a los exministros de exteriores que actuarán el próximo 15 de noviembre. Ha sido un magnífico panel y yo creo que nos ha servido para reflexionar juntos sobre esta cuestión de la política exterior que, como habéis reseñado muchos de vosotros, a veces no tiene el eco que debe tener en la opinión pública española. Así que hemos puesto nuestro granito de arena y os lo agradecemos muy sinceramente. Gracias, gracias, gracias. por organizarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.